¿Qué tal amigos? Buenos días, a gusto saludarlos el día de hoy. Mi nombre es Norman Ceseña y estamos aquí desde la cabina del Pato y estos son mis comentarios del día de hoy. Los eventos internacionales de off-road en Baja California Sur. ¿Qué pasa? Estamos en el mes de abril y entrando a mayo con... Tres eventos, uno de ellos cancelado por la empresa Score International. Pero vamos a ver, ¿cuál es, cuál, ¿qué es lo que pasa aquí? Son dos eventos internacionales, uno que estaba fechado para el día 14 y 17 de abril, una carrera de estreno prácticamente eh, de Score International, una carrera que fue muy, muy deseada por los subcalifornianos y que finalmente... Roger Norman, eh, nuevo eh, dirigente de Score International, pues se anima se anima a hacer esta carrera de estreno, un experimento aquí en, en Los Cabos, y pues las cosas salieron eh, más o menos bien, no hubo mucha eh, participación, pero finalmente eh, con eso se arrancó. Eh, tenemos otra carrera, eh, que es la Norra, eh, fechada también para el día 23 y 27 de abril son dos carreras internacionales que ya de entrada eh, pues complicadito eh, eh, para todo el mundo incluyendo la, la, la afición porque son dos carreras muy muy importantes, muy grandes eh, que están organizadas pues por eh, dos empresarios eh, que le han apostado a Baja California Sur. Luego tenemos la carrera local, que es la tradicional dos mares para el 29 de abril y primero de mayo. ¿Qué es lo que pasa en la planeación del de off-road en Baja California Sur? de qué depende que las carreras, eh, pues para que sean más exitosas, más concurridas y que la afición también tenga tiempo de recuperarse en el gasto, los corredores, el propio gobierno tenga tiempo para, para organizarse y pues por aquello de los accidentes que, que están sucediendo eh, con frecuencia en, en estos eventos de automovilismo, pues tengan la capacidad, que no los rebase eh, la, la capacidad de respuesta que deben tener ...para el caso de, de contingentes en, en los eventos. Entonces, yo creo que, que, que ahí eh, falta mayor planación, ...falta mayor atención de parte del INSUDE... ...quien es el encargado eh, de, del deporte aquí en Baja California Sur... ...para que estos eventos no se encimen. Eh, me da la impresión de que eh, son eventos eh, que no están eh, debidamente planeados y pues que habría que sentarse a negociar con los promotores, tanto de Score, Norra y, y Dos Mares, eh, para replantear estos, estos eventos eh, que son eh, pues, eh, muy importantes para, para el Estado y también para el desarrollo de, de la propia eh, industria del, del off-road, porque pues, ellos son grandes detonadores, del consumo de, de partes de accesorios. Entonces, ahí está este, la recomendación en, en este comentario. Eh, hace falta, en, en, en, en mi muy personal opinión, eh, mayor organización. Por otro lado, eh, mi comentario sobre el, la cancelación de la carrera SCORE International Baja Sur. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, le faltó a Rogerio Ampudia eh, eh, visión en la negociación con, con Roger Norman. ¿Por qué cancela eh, Roger Norman realmente? Hay, hay distintas versiones eh, que fallaron en el, en el según eh, la declaración de Roger Norman, que el gobierno de Baja California Sur no eh, eh, cumplió con una parte en el contrato. Y según el eh, gobierno de Baja California Sur, eh, fue Roger Norman quien decidió, decidió así nada más cancelar la, la, la carrera. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Eh, pues eh, me parece que eh, eh, la Secretaría de Turismo se quedó corto en la negociación. Hay muchísimos eh, aspectos eh, más allá de lo que es una simple carrera, la simple carrera, el, simple, el, el evento en sí, eh, la venta de cuartos noches, eh, hay otros, hay otros eh, eh, eh, temas que creo que quedaron eh, sin atenderse. El, la cuestión del presupuesto o el costo de la carrera, eh, pues eh, no ha habido mayor información, eh, no seré yo, yo tengo un poco de información, pero eh, me parece que le corresponde a la parte oficial. ¿Por qué cancela realmente la carrera SCORE International 2016, eh, Roger Norman? Yo creo que este tema aún sigue eh, abierto. El comité en lo regional aquí, el comité de off-road de Baja California Sur, que está conformado por AEA, Club La Paz, Coyote eh, y Pro Baja. Eh, ha cambiado, inició en, en, en mi apreciación, inició eh, un poco eh, como de desorganizado en, en lo que es eh, el campeonato. Eh, la organización de cada uno de los de los um, de los encargados de las carreras, que a mí me parece que son autónomos dentro de una asociación, eh, pues me parece que también ahí hace falta trabajo. Eh, se inicia con un coordinador novato, eh, Luis Medina, quien es anunciador en los eventos eh, de, de, del campeonato y pues pasa la estafeta al, a, a Cipriano Peralta quien se ha desempeñado ya eh, por varios años en el cargo de eh, secretario de la AEA y ahora pues como eh, presidente interino y viene a recaerle la responsabilidad de la coordinación del de campeonato. No sabemos todavía si también la comunicación de, de este campeonato para con eh, los, uh, los competidores. Aquí mi comentario es eh, va en función de eh, la coordinación. ¿Qué es lo que coordina eh, Cipriano Peralta dentro del de el comité? Eh, me parece que ahí hay una liga muy importante que debería de tomársele mucha atención en cuanto a la relación con Secretaría de Turismo y el, y el propio eh, campeonato. No sabemos, no queda claro que es lo que coordina eh, Cipriano Peralta en este, en esta nueva encomienda que le dejaron a, a, a cargo. Prácticamente se echa cuesta la responsabilidad del de futuro de este campeonato. Por otro lado, eh, la disputa de los 50 años de Baja Mil entre Norra, y Score International. Viene la celebración del 50 aniversario de la Baja 1000 y pues tenemos a estos dos actores eh, que tienen que ver con esta carrera. Por un lado, Norra, que inicia en 1967, eh, la carrera con el nombre Mexican 1000 y eh, posteriormente Score la toma el legendario Southfish, y corre a lo largo de muchos años con esta carrera. Ahora ya eh, Mike Perman a cargo de Norra, quien ya cumple siete años de haber retomado eh, las bajas. Y por otro lado, Roger, que eh, eh, recibe la estafeta de Score International. ¿A quién le das el crédito del señor o Mr. Baja Mil? en estos 50 años, eh, pon tu comentario por ahí en nuestra página, y pues con esto cierro el día de hoy, contáctanos, contáctanos y danos tu comentario en Facebook, el Pato Rojo, y eh, pues bueno, iniciar con este proyecto de intercambio de comentarios, me voy, soy Norman Ceseña, desde aquí de la cabina del Pato, gracias, hasta luego.